qué onda cómo están hola a todos pues estoy aquí en el negocio terminando de preparar las cosas que vamos a usar para el día de hoy que es viernes y hoy tenemos venta estoy terminando en este momento la carne ya tengo el plan napolitano que me hacía falta y las papas horneadas para eh, las papas rellenas toda falta rellenarlas pero eso ya es al momento en que los pidan los clientes vamos a meter esto un rato al refrigerador en lo que se enfrían las demás cosas y terminamos de preparar todo Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a mi canal Este es un video nuevo que me habían pedido ya hace algunos días en cuestión del negocio Algunos recordarán que cuando inauguré aquí solamente pues subí los videos de cómo estuve modificando el lugar Estuve preparando todo y el día que inauguramos Pero ya después ya no subí nada acerca de cómo me estaba yendo el negocio eh, Si me estaba yendo bien, si me estaba yendo mal O qué estaba haciendo para publicitarlo Hoy hago este video porque algunos de ustedes me pidieron que les dijera cómo iba esto del negocio eh, porque tienen la inquietud de poner el suyo. Así es que vamos con la intro para platicar de esto con ustedes y vean qué es lo que ha estado sucediendo. ¿Vale? ¡Adelante! Bueno, ya estamos de este lado y quiero aprovechar para mostrarles algo que estoy haciendo ya que tengo que hacer algunas fotos de productos de aquí del negocio en cuanto al menú, las hamburguesas, el choripán, los postres porque estoy a punto de entrar a trabajar junto con una aplicación aquí es donde va a estar plasmado todo la hamburguesa y cualquier producto que vendo aquí en el negocio pero de esto ya les platicaré en otra ocasión ahorita vamos a hablar de cómo me ha ido y eh, algunas recomendaciones que pueda tener para ustedes en mi experiencia hasta ahorita cómo me va y pues tal vez no sé si voy a seguir o ya no voy a seguir o qué va a pasar con esto así es que pues empecemos vamos a tomar asiento en un lugar para platicar de esto con ustedes va vamos a empezar por lo primero para los que no me conocen yo soy Vic y abrí un restaurante de hamburguesas en este año 2021 más o menos en abril no recuerdo en este momento la fecha pero hoy es 5 de noviembre tenemos ya abiertos 8 meses en lo que va de este año para los que tienen la duda para los que me han preguntado cómo me ha ido les voy a platicar esto porque no ha sido fácil de estos 8 meses estuve cerrado 3 meses eh, ustedes recordarán algunos videos que subí de la inauguración de este lugar de cómo lo estuve transformando eh, hasta el momento en que abríbamos estuve 3 meses trabajando completos pero el último mes de los primeros 3 meses me fue muy mal en ventas, hubo un fin de semana que no vendía absolutamente nada de los tres días que abrí y pues todo lo que preparaba esos alimentos eh, se echaban a perder, ya no podía venderlos para la siguiente semana, hay quienes sí lo hacen, yo no quería hacerlo porque quiero que mi lugar se destaque por vender producto fresco, producto del día y no tener nada congelado, así es que pues entonces yo con esto empezaba a tener pérdidas, para el mes de junio, julio, cerré de plano el lugar porque me fui de vacaciones. Ya estaba cansado de estar días de repente sin nada de venta. Decaía mucho de que estaba aquí con el lugar abierto y pues no entraba gente. Para esto se cruzó la temporada de lluvias. Así es que imagínense, si no tenía mucha venta, no tenía muchos clientes aquí. Y luego súmenle que pues estaba lloviendo. Yo por más que abría el lugar, ponía las luces al frente, hacía llamativo el negocio, publicaba en Facebook, pues no tenía clientes. Un día 150 pesos, otro día 300, un día nada, un buen fin de semana pues sí, dos mil, tres mil pesos, pero era un fin de semana de todo el mes. El primer mes me fue muy bien, el segundo mes también y el tercero fue cuando ya eh, les digo que decayó esto aparte por las lluvias. Para finales de este lapso se cruzó un viaje que tenía en mente por el sureste de México, visitando algunos estados que ya subí algunos videos y me faltan muchos por subir todavía. Venía este viaje y dije, sí voy a cerrar porque no me está yendo bien en el negocio. Necesito eh, distraerme en otra cosa, pensar, replantear de nuevo qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Eh, regresando del viaje decidí no abrir el negocio, todavía no estaba preparado, todavía no tenía claro qué es lo que quería hacer. De hecho iba a cambiar el giro del negocio. Aprendí a hacer letreros de tiras de luz eh, de LED e incluso a uno de mis cuñados fui a ponerle luz a su armario, a su mueble, a su ropero eh, y quedó muy padre. A ver si tengo algunas fotos que les pueda subir. Hice un letrero de mi negocio también con luz LED eh, para ver si me dedicaba a eso, para, eh, dije ya estoy pagando la renta de este negocio no me funcionó lo de las hamburguesas, pues busco otra cosa de nuevo. Así es que aprendí a hacer estos cuadros, este tipo de trabajos. Eh, pasando otro mes, sin llegar a una decisión de lo que iba a hacer, eh, pues ya se me estaban acabando los fondos de nuevo. Y dije, eh, voy a abrir el negocio. Ya está pagada la renta, está el mobiliario, eh, tengo algunos insumos que puedo recuperar y pues mejor abro de nuevo. Pero voy a hacer todo lo que no hice al principio. Y todo lo que no hice al principio fue publicitar. Al principio solamente hice mi página de Facebook del negocio. Ahí subía algunas fotos, algunas eh, historias que pues, de repente tenía gente aquí y las subía. Y en ese tiempo mi idea era publicarlo, publicitarlo, pero no me alcanzaba el dinero de repente. Era pagar sueldos, pagar renta, los insumos o pagar publicidad. Así es que por muchas cosas lo fui dejando, lo fui dejando y no publicité el negocio. Para este regreso de que volví a abrir, pues dije, tengo un poquito de dinero guardado, lo voy a ocupar para abrir y para publicitar. Así es que pues me fui a comprar de nuevo todos los insumos que me hacían falta, eh, resúntime de refrescos, de carne, todo. Pero antes de abrir mandé a hacer mis volantes que son solamente el menú con el logotipo, un número de teléfono que ya podía usar, la dirección y sus precios y también estas tarjetas. Estas tarjetas son unas tarjetas de cliente distinguido que decidí hacer para dárselos a los clientes. En la parte de atrás se les sellan o se les firma, se les pone una marca que yo llevo un control, un registro en mis cuadernos y el asiento es que el cliente puede regresar con esta tarjeta completamente sellada por nosotros y al final se le va a dar un producto del menú totalmente gratis. Eso fue lo primero que pensé para abrir mi negocio. La chica que trabaja conmigo aquí en el restaurante me ayudó a repartir volantes en lo que es eh, las cercanías de mi negocio porque es lo que necesito, que venga gente cercana que me conozca. Así es que esto fue lo primero que hice antes de abrirlo. Nos fuimos a volantear, nos fuimos a departir tarjetas y pues a explicarles a los clientes de qué se trataba esta tarjeta y cómo la podían usar. Lo siguiente que hice fue empezar a publicar en redes pues nuevas fotos del menú, las promociones que tenía, las promociones de esta tarjeta. Pero no nada más en mi Facebook, eh, en todas las colonias hay publicaciones de colonias. Por ejemplo aquí en la colonia en la que vivo eh, pues hay muchas páginas de Facebook donde se publican todos los negocios y la gente que quiere algo de comer, que necesita comprar algo de una tienda, de alguna barrotera, de alguna ferretería, se dirige a esa página y pues ve lo que hay de venta en su colonia. En algunos lugares puede pedir servicio a domicilio o simplemente se informa en dónde está ubicado ese lugar. Hay otra página de Facebook de aquí de la colonia que se encargan de hacer pedidos a domicilio. Así es que me puse en contacto con ellos para ofrecerles mi lugar para que se lo publicaran ellos en su página y la gente pudiera tener acceso a mi menú y pedir a través de ellos. Así es que pues, me apoyé de todo lo que pude. Empezó a tener un poco más de registro de visitas mi página. Ya las publicaciones que subía al principio tenía 10, 15, 20 vistas, ahora ya subía a 900, a 800 vistas. Seguido de esto, ya que estaba trabajando con el negocio, Empecé a ver la publicidad pagada de Facebook Hay dos formas de publicitar Una es donde haces tu flyer, tu fotografía, tu anuncio Y dices promocionar en la parte de abajo Esta no la hice y no la hagan Les recomiendo que no la hagan ya me enteré por qué y más adelante les voy a hacer un video de por qué no tienen que hacer esto y cómo sí tienen que publicitar su negocio por medio de Facebook pagado para que le lleguen a más clientes y a los clientes que ustedes realmente necesiten. Esto fue lo que empecé a hacer, empecé a pagar publicidad en Facebook, me ha resultado bastante. Empecé a tener llamadas de teléfono, ya hice algunas entregas personalmente porque pues no se pudieron apoyar de la página de aquí de la colonia que hace las entregas. Entonces yo recibía las llamadas directamente en mi teléfono, me preguntaban del negocio, me preguntaban el menú, se los mandaba. Gente que ya pregunta a qué horas está abierto, eh, si hago pedidos a domicilio. Me llamaron para hacer un evento en una casa, un evento particular, pero pues en ese tiempo no pude eh, eh, asistirlos. Eh, a lo que voy es que empecé a hacer cosas en este momento que en aquel tiempo cuando abrí, no hice. Sí hice publicidad, pero pues no le llegaba a nadie. Ahora estoy haciendo publicidad que le llega a todas las personas cercanas a mi colonia y a las personas cercanas al lugar. También en este momento me estoy apoyando de una aplicación de entregas de comida a domicilio, que es una aplicación que todos conocen. Eh, los de Rappi se pusieron en contacto conmigo para que yo metiera mi negocio con ellos porque les gustó el menú. Me dijeron que van a empezar con sus operaciones en lo que es mi zona y quisieron trabajar conmigo. Así es que nos pusimos ya en contacto, ya firmé contrato con ellos, eh, ya mandé mi información, mis documentos, ya mandé eh, mis precios. Ahora tengo que hacer las fotografías que es para eso lo que les mostré hace rato de las luces, la caja de luz donde voy a montar los alimentos. En eso estoy ahorita y es lo que me falta por terminar. Como les comento, estoy pagando la publicidad de Facebook. Estamos repartiendo este tipo de volantes. Si sí he tenido gente que ha regresado, la verdad es que sí me ha servido esto. La otra es que en todas las páginas de Facebook de aquí, de la colonia, que son como 9 o 10, en cada página estoy publicando la promoción que tengo vigente para esta semana. O eh, algún nuevo producto, o una foto nueva de un producto. Por ejemplo, en este momento eh, tengo promoción de mis planes napolitanos que hacemos aquí, que es el plan napolitano de queso normal, el plan napolitano con baileys y el plan napolitano con rompope. Están a un precio en la carta y para este fin de semana lo tengo publicado a un precio de promoción especial. Esto con el fin de que la gente que no ha venido pues vea que hay eh, postres diferentes a lo que manejan en toda la zona, que son gelatinas, que son pay de queso, que son postres muy comunes y que vengan y que los prueben a un precio eh, accesible si les gusta van a regresar hace un par de semanas tuve promoción en la compra de hot dogs hace un par de semanas tuve promoción en la compra de hot dogs y pues en este momento regresa la promoción de plan napolitano que fue lo que más me funcionó de lo que he hecho ahorita en la siguiente semana meteré alguna otra promoción. Estoy pensando en meter un producto diferente, pero solamente por temporada especial. Eh, aquí, pues manejamos lo que son hamburguesas de res, de pollo, en muchas especialidades. Papas rellenas, que es el, el platillo especial de aquí del lugar y ha tenido muy buena aceptación pero ahorita empieza como a despegar un poquito más el negocio gracias a esto que estoy haciendo no sé qué más decirles eh, solamente quería comentarles esto porque algunos de ustedes me han preguntado oye cómo está en el negocio, por qué no has subido nada por qué no nos cuentas qué estás haciendo así es que esto es lo que estoy haciendo esto es lo que ha pasado con mi negocio en resumen abrí tres meses tuve que cerrar otros dos meses y pues ahorita lo que llevo abierto he estado cambiando las cosas de todo de publicidad he tenido que pagar pero no me ha salido caro no se espanten cuando les digo pagar publicidad en facebook o en youtube porque incluso ahora estoy promocionando mi canal en youtube y no me ha salido caro y la verdad es que funciona y funciona bastante bien consejos para los que quieren abrir negocio para los que me han preguntado el primer consejo que les daría eh, a diferencia de lo que yo he hecho o pude hacer es que he visto videos eh, de gente que hace su negocio y te dice cómo preparar la mejor hamburguesa para negocio, cómo hacer esto para negocio. Eh, algunos que hablan de negocios te dicen cómo poner tu restaurante de negocios, cómo poner esto, pero los ves hablando en una oficina, en un escritorio, en su casa. Eh, y pues son gente que a lo mejor tienen la idea de cómo hacerlo. Son personas que han seguramente estudiado economía, finanzas, negocios, pero no han puesto uno de estos. Así es que cuando ustedes quieran buscar información de cómo abrir su negocio, busquen videos de gente que tengan un negocio, que les estén hablando desde su negocio o que les estén mostrando cómo se preparan las cosas en su negocio. Si es una persona que le está eh, enseñando cómo preparar en su casa, pues es una persona que no tiene un negocio, que lo está haciendo en su casa. Si es una persona, un youtuber, eh, que está haciéndolo desde un escritorio, en una oficina, en su estudio, es una persona que seguramente tampoco tiene un negocio y tiene la idea de cómo hacerlo, o se informó, o leyó cómo hacerlo, pero no lo ha tenido. Entonces no tiene la experiencia real. Eh, yo tengo la experiencia real porque les estoy hablando desde mi negocio les estoy practicando lo que me ha pasado así es que el primer eh, recomendación es que si abran su negocio infórmense pero no con personas que no tengan un negocio de esto o de lo que ustedes vayan a hacer asegúrense que sean personas que estén trabajando que sepan de lo que están hablando por experiencia no por aprendizaje por leer o por este investigar Ese es el primero la segunda es que si sí publiquen sus anuncios paguen publicidad ya sea en facebook en youtube en cualquier lugar hagan volantes y repartan tengan alguna promoción especial eh, pues esta tarjeta es muy fácil de hacer yo todo esto lo hice al igual que todo mi negocio eh, lo armé también esta publicidad yo la hice los flyers que tengo las fotografías que tengo en mi perfil de facebook del negocio todo lo hago yo no invierto nada, eh, bueno en la impresión sí invertí, porque pues no tengo para imprimir este tipo de producto, pero el diseño y todo lo hice yo, eh, el diseño de la página de Facebook lo hice yo, las fotos de mis alimentos las he hecho yo, ahora las voy a cambiar porque necesito algo un poco más profesional para la aplicación de Rappi, que este tipo de fotografías me van a servir igual para publicarlas más profesionalmente en mi página de Facebook o en donde yo decida. Y para esto pues tengo una cámara que me va a servir bastante bien pero no es un limitante si ustedes quieren hacer sus fotografías gastronómicas como las voy a hacer yo como las van a ver en los siguientes videos, pueden hacerlo sin una cámara profesional pueden hacerlo con su celular pero con una iluminación adecuada un fondo adecuado y pues es todo no gasten en esto si necesitan gastar haganlo con alguien que sepa hacerlo eh, que les va a cobrar por algo pero que sí les va a servir esa es la otra recomendación así es que bueno pues acerquen a personas que sepan de lo que están hablando por experiencia eh, publiquen sus, eh, sus alimentos o sus productos tomen fotos profesionales Hagan mucha campaña de publicidad en Facebook, en redes, paguenlas Y la otra es que no se dejen influenciar por gente. Pues hay algunos que te van a decir, no lo hagas, vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero. Hay algunos que te van a decir, si échale ganas, no te desesperes. Es desesperante a veces, se los digo, es desesperante. Pero no decaigan, sigan, sigan, si es lo que quieren. Yo no quiero ser empleado de nuevo, por eso estoy luchando por este negocio. Porque sea mi negocio, es más trabajo. No crean que es fácil, es más trabajo ser dueño de un negocio, los que son dueños lo saben. Lo que yo quiero para este negocio es que funcione bastante bien, que pueda abrir una sucursal después. En algún momento quiero dejar la cocina yo, quiero contratar gente que lo haga, pero exactamente como lo hago yo, para que los clientes tengan el mismo nivel de satisfacción. Así es que, pues bueno, creo que va a ser todo por hoy para este video. Espero que les sirva mi experiencia, que tomen las cosas buenas, algunos consejos, lo malo que me ha pasado y que vean que pues hasta la fecha no me he dado por vencido. Es cierto, estuve a punto, pero no lo hice. Ahora estoy aquí, se acerca fin de año. Eh, según yo vienen muy buenas ventas eh, por todo, porque es fin de año, porque la publicidad que estoy metiendo en Facebook, porque ahora voy a empezar a trabajar junto con Rappi aquí en mi zona para que ellos se encarguen de la distribución de mis alimentos y pues también va a ser la promoción. Y pues es nada, yo creo que échenle muchas ganas a su negocio, no se dejen vencer, no se dejen influenciar por eh, comentarios negativos, eh, si hay algo que mejorar, mejorenlo, escuchen a sus clientes, si algo no les gustó, pregunten por qué, no lo tomen a mal, siempre usa las mismas recetas, si no hay un producto, sea honesto con tus clientes, diles ya se me acabó, no lo tuve hoy. Y pues de eh, nada, adelante con tu negocio, que seas muy exitoso, que fluyas, que la gente llegue a tu negocio, que hagas lo mejor para ti, para tu familia y pues para tus clientes. No se desanimen, es pesado, a veces a veces es muy reconfortante. Eh, yo he tenido semanas aquí que se me vende todo y termino a las 9 de la noche y eso me hace exageradamente feliz porque pues le digo a mi chica, vámonos. Aquí está tu sueldo, hoy cerramos temprano porque terminamos con todo, no hay nada que vender. Y pues ella se va alegre porque se va temprano a su casa con su sueldo completo sin cubrir el horario. ¿no? Estos son cosas que pueden pasar, esperemos que nos pasen más seguido, pero también esperemos que ahora que empiezo con las aplicaciones, pues necesite comprar más de lo que estoy comprando ahora para empezar a vender más. Así es que hasta aquí el video, muchas gracias a todos, cuídense mucho, éxito en sus negocios. Si les gustó el video, compártanlo, eh, aquí les dejo los otros videos. Hay una lista de reproducción en mi canal donde pueden ver todos los videos relacionados a mi negocio, desde que lo empecé a hacer hasta este y los videos que siguen por publicar del negocio. Entonces es todo por hoy, muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal, denle like, compártanlo y pues ya, es todo. Nos vemos, hasta luego, bye.